el cometillo más grande del mundo y este salame se cree que la gente se va a poner de lo que le escribe ah, me olvidaba feliz día del animal